Hola bienvenidos al canal tus series favoritas, en este video les voy a enseñar dónde puedes ver el capítulo número 1 de la serie turca, La vengaza de Ifet, en la cajita de descripción te dejo el enlace a la página donde podrás ver el primer capítulo en alta definición sin cortes y lo mejor de todo es que está en audio español. Bueno empecemos primero abrimos tu navegador favorito, pero te recomiendo que uses Chrome, entramos a la página que te deje en la descripción, bajamos un poco y le damos clic en la primera opción, esperamos que cargue y bajamos un poco, le damos a play, si te llega a salir alguna publicidad cierras la ventana nueva que se te abrió, vuelves a darle play. Y listo, esperas que cargue y das en pantalla completa, yo no grabo más por eso del de copyright, eso sería todo, espero poderte haberte ayudado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que seas tú el primero en estar al tanto de todo el contenido de tus series favoritas.